Hola. ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! This week we are doing 48 for Advanced Intermediate, so it's in Spanish. And we are dealing with a suggestion from Angel T. Angel, hey, Angel. T. Ya yeah, no, Ángel, Angel. Angel, Angel. Angel. Angel. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Angel Tengo que leerlo y, en, en inglés Pero luego hablamos vale. en español vale. uh, I'm working through your subjunctive book For the second time Well done Muy bien hecho, Angel eh? Muy bien And have a question I know that we are supposed to listen for the triggers Which usually seem to have the word Que attached to them Y en este momento Cindy va a decir Pero no siempre eh? ¿Ibas a decir eso? No he dicho nada Solamente asiento con la cabeza y lo pienso. <laughs> vale, one of the sentences in the exercise doesn't have que. Is there a phone around here where I can make a call from? Yeah, uh, there is no que in the Spanish translation, but the subjunctive is used. Hay un teléfono por aquí desde donde pueda hacer una llamada. Uh -huh. Uh -huh. This seems to indicate that if there is doubt, subjunctive. Regardless of the, if the triggers they are not dun, dun, dun. Angel Tenemos que hablar Seriamente Si hay duda en una frase Y no hay trigger No vas a usar eso contigo ¿Correcto? Mm, correcto Lo que pasa Esa frase es un trigger Es un trigger, sí es un detonante. Es un detonante, sí. Porque hay un teléfono por aquí. Pregunta. ¿Sí? Que esté disponible. ¿Desde dónde puedo, puedo pueda hacer una llamada? Eh, uh -huh. Del cual pueda. Desde el cual pueda llamar. Sí. No sé, sí, uh -huh. Ese, esa estructura hay... Mmm, o conoces a... bla bla bla, qué, bla bla o en este caso no, no es necesario el qué, eh, otra... ¿Desde dónde? Otro adverbio, sí, pues es un detonante, pero Gordon lo explica porque Gordon es el, el master del subjuntivo master, no sé, pero bueno <risa> lo he visto varias veces con hay ¿vale? hay cuando decimos eh, una frase una afirmación ¿vale? no usamos el subjuntivo cuando decimos hay un hombre por aquí que sabe eh, arreglar puertas. ¿Ok? Es un hecho. Eso es un hecho. Un hecho. Hay un hombre por aquí que sabe arreglar. ¿Qué? qué? Puertas. puertas. Sí. Es que hay una puerta aquí, entonces vale, o sea, es sí. que no, no, sabía, no sabía qué, qué decir. Pero <risa> si, si conviertes esa frase en pregunta. Hay un hombre por aquí que, pff, ya, no tienes opciones. Es subjuntivo, ¿verdad? Que sepa arreglar puertas. Entonces con hay, preguntando por algo, vas a usar el subjuntivo. Pero en ese caso, por ejemplo, es que. ¿Vale? Pero sí. podemos hacer otras frases sin que. Como... Ah. Eh, hay alguna persona aquí con quien pueda hablar. Ajá. Sí. sí. Entonces cuando hay una pregunta de ese tipo de Is there anyone? Do you know anyone who? Uh -huh. El verbo después eh, está en subjuntivo, sí. porque no sabes si hay. Uh -huh. Vale, entonces eh, conoces, por ejemplo, también conoces a alguien que pueda ayudarme. Sí. Sabes de alguien que pueda ayudarme? Eh, uh -huh. eh, ¿hay, hay un cajero por aquí de donde pueda sacar dinero. Sí, entonces no es qué, pero es qué forma parte del detonante tanto como desde dónde, exacto, eh, por el que no importa es la pregunta. Is there, vale? También. Is there? Do you know? Do you no know? También, eh, si dices no hay, no hay ningún teléfono desde donde pueda hacer una llamada. Exacto. ¿Vale? Entonces con no hay, también, que es una una frase, es una afirmación, pero eh, con no hay. Y, y Es igual que no conozco a nadie... No conozco a nadie que pueda ayudarte. Igual. Sí. I don't know anyone who might be able, might to, help be able to help you. Sí. Mm -hmm. No es, no tiene que ver con la duda. Porque cuando tú dices no hay nadie por aquí que te pueda ayudar, es algo concreto, es que no hay nadie, no hay duda. Y entonces tienes que tener muchísimo cuidado con la idea de, de medir la frase según la duda porque, claro. porque no, así no funciona no funciona eh, yo sé que bueno una, una estudiante una vez dijo eh, eh, mañana no, no venga yo ah, mañana bueno. no venga yo y, y, y ella decía porque no sé claro. a lo mejor pero claro. faltaba es posible que no venga y sin es posible tú no puedes decir no venga oh, bueno, puedes no venga, pero es, es un, un a ver, no puedes decir mañana no venga porque eso sí. significa you don't, don't you come tomorrow y usted don't come, yeah Sí, no, es com, un command. Mañana no venga. Es un com, command, no, no venga es el subjuntivo. En dos días, sí. exacto. Sería el subjuntivo del de, de, command. Sí. Y, y un problema muy grande con, con el tema del subjuntivo. Lo que he visto cuando miro páginas explicándolo es que dicen: si hay duda, vale, aparece el subjuntivo. Y, y si a veces, y sí, si no, a veces no. No tiene que ver. Es, el duda entra en el subjuntivo, pero no es el subjuntivo. ¿No? Pues, por ejemplo, a lo mejor... Sí. A lo mejor llueve mañana. A lo mejor es una duda, ¿no? Sí. Es como perhaps. Ajá. A lo mejor. Pero no se usa con subjuntivo. No claro. es un detonante. Entonces, Ajá. el subjuntivo trabaja con los detonantes de subjuntivo. Si conoce los detonantes o las estructuras, normalmente... Hay siempre un perfil, ¿vale? Hay, hay pocos casos que salen del perfil eh, de los detonantes que piensas, uh, este. Este es eh, interesante, porque ese yo no lo habría pensado, por ejemplo, tú, ¿no? A veces me has dicho, uh, ¿por qué aquí hay un subjuntivo? No es. No hay un detonante claro. Y hay frases que, que pueden ir con o sin subjuntivo, ¿eh? Sí. Ajá. Dependiendo de cómo lo quieras expresar. Ajá. Eh, entonces. Eh, normalmente tienen un, un perfil sí. cuando conoces los perfiles principales que están obviamente están en el libro ya muchos están en esa categoría ya es como, ah, es, esto es muy similar a esta estructura por ejemplo, la, eh, la estructura sobre la que hablamos hoy de, conoces a alguien sabes si hay alguien eh, mm. hay alguien aquí o hay... Un banco, no sé qué, aquí, donde, o en el que detonante. Todas esas estru eh, estructuras, o sea, todas esas frases están dentro de la misma estructura. Sí. Que eso es un detonante. Igual en, en negativa. Ah. No hay nadie que. No conozco a nadie que. Eh, no sé de nadie que. Uh -huh. o, ¿Vale? Sí. Entonces. Sí. Y otra cosa con la duda por ejemplo, eh, lo que, una frase que me confundía mucho era eh, ¡Qué bueno que estés! ¡Qué bueno ¿Vale? que estés! Y pero... yo, a ver... Me eh, sí, explotaba claro. la, la, la cabeza. A ver, estás aquí, delante de mí. Estoy diciendo ¡Qué bueno! Y tengo que usar el subjuntivo. Claro, o sea, pero ¿sabes por qué? Porque... El subjuntivo no solamente se usa para un futuro hipotético uh -huh. O para duda Es que la gente piensa, oh, duda Equivale a subjuntivo eh, Futuro hipotético, subjuntivo No hay otros casos también sí. Opinión personal sobre algo eh, Cuando tú quieres que otra persona haga algo U otra persona quiere que tú hagas algo Eso es un detonante Claro. De subjuntivo. Claro. Eh, no es una duda ni es eh, un, un futuro hipotético. Sí. Por ejemplo, quiero que yo... I want you to eat. ¿Vale? Uh -huh. I want you to eat. Diríamos, I want that you eat. En español. Sí. Yo quiero que tú comas. Sí. ¿Sí? Y es, Eso es una, es una obligación. Es curioso. Um, request, ¿no? Sí, es curioso porque en inglés también en esa frase usamos el subjuntivo, pero no se nota a no ser que hables de, de, de segunda persona, ¿no? Eh, o, o no tercera. I want that you eat. I want that he eat. I want that she eat, not eats. Vale, eso es el subjuntivo en inglés también. Pero luego no, no, no se usa tanto. No. Entonces, ese es el duda... A la basura. Duda no. Pero eh, sí forma parte. Forma parte la duda. Pero típicamente tú tienes que aprender los detonantes. and talking about that. A word from our sponsor. A word from our sponsor. Right, this is the book that, uh, eh. and I'll tell you something, I'll tell you something between just just you all and us. This is the book, the cover on this book, which I absolutely love, it's beautiful, Aww. isn't it? Mm. The cover on this book was the first cover that, that the guy who, who made all of the covers for our books did. He did this one first and I thought, wow, I love this. And basically he did every cover from for all of our books. And just recently I, I went to get him to do the cover and his son contacted us and said that he, he passed on. So that was a shame. Italian guy, lovely mm. guy, lovely guy. And he always did them like within a week. So that was, that was sad. But anyway, I'm sure he's in a much better place. So this is the book that we've been using as a reference when we're talking. This is the book that uh, Angel T <laughs> was reading as well. What Cynthia was talking about was, hang on, it, you know, it might seem like it sounds a bit glib. We go, oh, well, that's one of the opinions or that's the obligations or whatever. We, What we've done in the book is we've split everything down. Yeah, I don't know if you can see this, I'll zoom in. We split everything down to an acronym called WHOOPER. Okay, wishes, obligations, opinions, possibilities, and then afterwards. That is what we use as a, as a way of of understanding when you have to use a subjunctive, not why, when. This book does two things. It tells you how to do it, and it tells you when you have to do it, which are the two most important things ever. In fact, I'm busy working on a begin subjunctive for beginners, right, on a course that we'll, we'll be uh, promoting soon, which is all about just telling you how to do it and when to do it. That's all you need. You don't need the why, actually causes us more problems than enough so this book this book is kind of what level would you say sort of intermediate onwards yeah um intermediate or like super duper uh expan In spanish expert intermediate up to the <laughs> top end top end. yeah i'd say from intermediate yeah it, it, it, it, the book demands that you know some spanish vocab. yes yeah that's why it's not for yes. beginners But, but I'm working on, on a one for beginners, which is going to be nice and easy, walk through with homework and everything like that, yeah. So, this book, the information will be in the, in the video, uh, information below, okay? Bueno, Cynthia. You mm -hmm. pues muchas gracias, Cintia. A ti. Otra lección para la gente. <laughs> y muchas gracias, uh, Angel T, por la sugerencia. ¿Por qué tienes que hacer T? No sé, ¿es, qué es lo que quiero hacer. Y si fuera M, harías también. Eh, eh, sería más difícil. No, <risa> así. No, es que me gusta. Es como en los juegos, ¿no? De... Es que time out, time out. Claro, time, out. Out. time sí, out, sí. Ajá. Sí, bueno, ¿en ah, entonces claro, ya Time había... out de una time T. Out. Ajá. ¿Nunca, ah. no, nunca he sabido. Nunca, ¿no? Tú también, ahora caes. ¡No! <risa> ¡Yo lo sabía! ¡Yo sabía! Nunca lo he pensado. ¿No? ¿No? Sí, time out. Ver, time out, eso es la, la T. ¿La T? ¿Ves? ¿Y por eso haces angel T? Sí. Vale, pues angel. ¿Ves? Las cosas que aprendes eh, de sí. mí, ¿eh? Fíjate lo que he aprendido hoy. ¿Eh? El time out. ¿Eh? Nunca eres demasiado mayor, <risa> ¿no? Para... ¿Perdone usted? ¿Perdone? Eh, repita esa frase, por favor. Nunca eres, ¡Uno! Nunca eres demasiado mayor. Uno o sea, eres, eres, es. eres mayor, pero no eres demasiado mayor. Es una una frase que tenemos en inglés. "You never too old to learn. Es. ¿Vale? No, pero debería haber usado uno. Uno nunca es demasiado mayor. No, el, es que inglés. no has dicho... Sí, has dicho tú... <risa> You are not too old, you're old, but not too old to learn. Eso es lo que me has dicho. Así ha así sonado, ¿vale? Pues lo has tomado mal, lo has tomado muy mal, Cintia, porque no, no era mi, mi intención. Pues, vale. Sí, ¿Sofa? Bronca. Mmm, <risa> Bronca abajo. ¿Sí? Vale, Ay, chicos, Dios eso Dios. es todo. Lo que tengo que aguantar. Sí, mucho. Eso es todo, eh, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós.